Creo que sí. Creo, sí. que sí. Creo que sí. sí. sí. Oh, me roto, me roto. ¿Ya está? Sí. Me he Me he oído bien. No, no, no, no, Ya ¿Dónde? ¿Dónde? Ya, espérate, espérate. Yeah, yeah, yeah, yeah, no te van a ver, tío. Fuego, fuego. Muerto. Fuego. Fuego. Fuego la cabeza Qué grave, La policía, venga.